Y bueno, las cosas técnicas, este siempre contamos porque estamos en confianza, vamos por el segundo arranque, vamos a ver qué pasa, porque a veces la técnica es así, puede fallar, este como decía Tuzán. Eh, buen día amigos y amigas de la hora de Urlingan, un gusto acá al lado con Ubaldo Luna, viernes 29, frío. Ubaldo, saluda a tu gente que sé que está firmando autógrafos. Por, saludos, todo por, lado. por todos lados. No, no puedo lado. parar de firmar. Eh, <risas> gracias a todos los que nos acompañan, a los que se enganchan. Muy buenos días para todos. Estamos acá en este encuentro semanal en la hora de Urlingham, en donde recorremos de modo alternativo, saltando de piedra en piedra, distintas informaciones que tienen que ver con esta zona oeste y particularmente con nuestro querido terruño de Urlingham. Lo hablábamos en la presentación fallida, que mm. por lo general siempre te va a quedar como la mejor, ¿no? me pasa con claro. las notas cuando por algún problema tenés que reescribir algo siempre te parece que la, primer versión fue, la primera versión fue la mejor bueno, en este caso ustedes nos van a saber entender y se van a enganchar de todas maneras saludábamos a las especies, a nuestros amigos los animales en este día de defensa de sus derechos no, este 29 de abril Sí, eh, hablábamos sobre eso y cortito a mí se me ocurría pensar eh, por qué no quizás empezar a pensar en el futuro tener un hospital este, veterinario público eh, primero porque uno cuando tiene un animal y de repente tiene determinado tipo de enfermedades la gente tiene la percepción de que el animal va a terminar muerto o que lo vas a perder vamos a ir directamente a lo que son las uh -huh. cosas sí. ¿Y, por qué? y porque es difícil el diagnóstico porque todo es excesivamente caro sí. radiografías, análisis y demás y además el producido de eso es el fin de la vida del animal. Eh, y además que no tener la certeza exactamente de qué se murió. Siempre parece como una uriola, como si fuera. Hay veterinarios que son muy, muy, muy buenos, muy eficaces y te explican. Pero entiendo que el hecho de que haya tantas familias en Urlingan y en todo Buenos Aires con animales, con venta de productos por todos lado es y... ¿y por qué no tener un hospital público donde vos digas.? otra este, donde vos digas este vas a a tener mejor calidad profesional eh, de la atención de los animales comenzamos sí. antes sí, que por ahí sí, se sí. le ocurra romperse esto de vuelta mirá, eh, vamos a repasar algunos temas, no quería perder de vista esto que vos marcabas porque también tiene que ver con políticas públicas, ¿no? me parece que eh, como primer paso se debe reactivar el tema de zoonosis en Ullingham para Exacto. que los turnos de castraciones esterilizaciones que evitarían al menos una parte de la cantidad de animales abandonados que hay en la calle Totalmente. sea más efectivo, y después esto que vos planteas sabés que en Morón, que es un municipio que a veces está un pasito adelante que los que lo rodean en esta zona oeste han implementado jornadas que una vez por mes te permiten tener un precio diferencial en una serie de veterinarias adheridas a esa iniciativa que eh, tiene que ver con atención a la, a, a la mascota o al animal a tu cuidado con productos de consumo justamente de los animales y demás vamos a ver si la semana que viene podemos dar precisión pero por lo menos te sirve para aliviar costos en el mantenimiento de un animal, que para mucha gente son prohibitivos. No se trata de que no quieran o que quieran poco o mucho a su animal, sino que directamente pagar una consulta, una medicación para un animal está fuera del alcance de mucha, pero mucha gente. Ajá. Ahora sí nos metemos en lo que está al alcance nuestro, que es la información de Burlingame, y vamos a repasar algo que pasaba prácticamente... De inmediato a nuestro cierre del último viernes, y hablamos de la jornada del último sábado, que encabezó a quien vemos en imagen, hablamos nada más y nada menos que, yo lo ponía en la crónica que escribimos para la, la hora de Urlingham, ministro e intendente casi en partes iguales. sí porque bueno, sigue siendo el intendente que votaron los vecinos de Burlingame hoy desempeña un rol en el gabinete del presidente de la nación, Alberto Fernández, está en estos momentos en periodo de licencia, hablamos de Juan Horacio Zabaleta, quien uno a veces comete el tropiezo, se siente tentado a decir, volvió al distrito y en realidad nunca se fue porque vive en Hurlingham. y porque especialmente la semana pasada protagonizó una intensa jornada con distintas postas, con distintas estaciones a lo largo del distrito. Primero estuvo temprano en un local de Urlingham en un espacio en donde se reunió con cerca de 300 beneficiarias del plan Mi Pieza, el programa Mi Pieza, implementado desde su arribo uh -huh. al Ministerio de Desarrollo Social y que implica una ayuda monetaria para familias que necesitan o culminar o desarrollar algún tipo de mejora en sus viviendas. Son mujeres beneficiarias de esta iniciativa. En este caso, y espero no cometer ningún olvido, se trató de vecinas de los barrios 2 de abril, 9 de julio, Juan Rolón, entre otros de aquí del municipio de Urlingam. Esa fue. La primera de las paradas que tuvo que ver con la presencia de Juan Horacio Zabaleta el último día sábado en Hurlingham. también estuvo en Roca y Galeno, en William Morris, supervisando la implementación del de programa Más Mercado, el mercado y la iniciativa que lleva precios populares para consumos de la canasta básica, que en este caso paró en William Morris, en Roca y Galeno. Posteriormente estuvo también reuniéndose con eh, integrantes del movimiento Evita de Urlingham, porque ellas, mujeres básicamente, pero con el texto de niños y niñas, presentaron un libro llamado La Merienda en mi Barrio, que justamente son pequeños relatos escritos por los pequeños, que fueron compilados en un libro y que el Ministro de Desarrollo Social acompañó con su presencia. Yo leía... ...algunos de los textos que escribieron los chicos... ...y la primera tentación que tenés... ...el vicio profesional es decir... ...no, esto está mal escrito, ¿no? <risa> y después decís... ...te bajás de ese rol de maestro Ciruela... ...que nadie te dio... ...y decís... ...qué bueno que hayan transcripto textualmente... ...lo que los chicos publicaron... ...porque me parece que de alguna manera... ...grafica esto que también... ...como telón de fondo puede uno discutir y decir... bueno la merienda, son chicos de comedores, no de merenderos, de Hurlingham los que escribieron estos textos. La, la disputa de fondo es que los chicos merienden en su casa. Claro. No queda ninguna duda de esto. Pero también es cierto que los niños pueden ser inducidos a eh, descubrir un camino nuevo a través de la escritura, a rodearse de otra realidad, y también, desde su testimonio, a ser partícipes de su realidad a otros chicos para quienes quizá esto resulte ajeno. Es, es fundamental. Siempre las maestras, a mí me ha tocado por editar algunas revistas escolares durante bastante tiempo, uh -huh. siempre aconsejaban eso. Y si no, hay veces que nos interesa más para que los padres vean la evolución de los, sí. de, los de los chicos. Uh -huh. Dice que, que se publique eh, cómo van escribiendo. Por sí. más que aparezcan faltas, sí, sí, sí, tal este, cual. para ir mostrando la evolución y cómo uh -huh. se trabaja. Pasamos sí. a la siguiente Pasamos foto. a la siguiente imagen, en este caso tiene que ver en el medio, contamos que Juan Horacio Zabaleta también estuvo con... Eh, la gente de los clubes de barrio, como lo ha venido haciendo desde que asumió como ministro, siempre eh, destacando ese eslabón fundamental en la relación con, con los vecinos y las vecinas que tienen que ver con los clubes de barrio. Estuvo en el Club Plaza Urquiza y antes, antes todavía, había estado reunido en el centro de jubilados, eh, en un centro de jubilados del barrio La Juanita en Villa Tesey, que también ¿no? es una de las estaciones favoritas del Ministro de Desarrollo Social de la Nación. La imagen la que vemos ahora tiene que ver con la jornada y cómo cerró su agenda apretadísima que tuvo en Ulingan, Juan Zabaleta porque estuvo en el cuartel de bomberos, claro, ahí no. en Roca y Amoroso, vemos al comandante de la institución, eh, y esto tuvo que ver con que se cumplían y se celebraron los 40 años del destacamento Malvinas, que es el destacamento ubicado en Villa Tesey ahí a espaldas de el, del Colegio Santa Marta, casi en el cruce con, la, con el acceso oeste, ahí estuvo Juan Zabaleta acompañando en este cuadragésimo aniversario de la dependencia ubicada en Villa Tesey, a los bomberos voluntarios de Burlingame, a quienes por supuesto siempre le enviamos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento permanente. Y ¿no? después estuvo con abuelos. Exacto, ahí. estuvo en este centro de jubilados ubicado ahí en el barrio La Juanita de Villa Tesey, eh, pueden contar conmigo permanentemente, siempre voy a estar con ustedes, dijo el, el intendente en uso de licencia para marcar su presencia en uno de los lugares en donde claro, está, tiene, tiene mucho arraigo, Zabaleta, ¿no? Y lo que estamos viendo son las imágenes de una persona muy conocida de, que es, no el, no el Intendente Zabaleta, sino Marcelo Cogan junto Qué con autoridades del Club Plaza Urquiza, en donde también se entregaron elementos para la institución, está en marcha el proyecto de fútbol femenino sí. en el Club Plaza Urquiza, y en donde para mí dejó, en esta charla que mantenía contigo Marcelo, el, el Ministro Juan Zabaleta, dejó algunos contenidos importantes, valiosos, sobre todo para lo que le iba a tocar protagonizar también en la semana, Juan Horacio Zabaleta. Sí. Eh, adelantó alguna adelantó cosa. algunas cosas que valieron algunos chisporroteos de los que te vamos a contar en un ratito. En este caso, Zabaleta dijo, debemos ocuparnos de la gestión del distrito. Esto que tomamos, que nos pareció importante porque marca las claras la ligazón que tiene todavía el hoy ministro con el municipio de Urlingam, fue en el contexto de una declaración completa en donde dijo con el presidente Fernández, trabajamos y buscamos defender el bolsillo de los argentinos, ocupándonos de los temas cotidianos porque lo importante es que la política se ocupe de los problemas que tiene cada vecino por eso nos ocupamos y escuchamos cómo está el municipio, debemos ocuparnos de la gestión del distrito que es importante. Bueno, por eso también él mencionaba y enumeraba el encuentro con las instituciones de la comunidad, con clubes, con sociedades de fomento, con los bomberos voluntarios y demás. ¿Y por qué decíamos que estas palabras que parecen tener algún tipo de destinatario eh, respecto a cuidar la gestión, a ocuparnos de la gestión del municipio? Bueno, en la semana Zabaleta, recordemos, fue protagonista de uno de los títulos que valió la tapa de distintos medios y esto fue la crítica abierta que el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque, lanzó contra el Ministro de Economía de la Nación, contra Martín Guzmán, sí. señalando un perogrullo, ¿no? y esto es que a Guzmán no lo votó nadie, tampoco a la Roque lo votó nadie para ser ministro, claro. y en general a los ministros no se los vota, claro. sino que los designan, en este caso, el presidente Alberto Fernández. Eh, todos los medios se quedaron únicamente en lo que dijo la Roque, en la polémica que instaló, porque era una crítica abierta de parte de un sector claramente kirchnerista como la Cámpora, hacia el ministro de Economía, un albertista de pura cepa como Martín Guzmán. Eh, Zabalete estaba allí junto con Máximo Kirchner, con el gobernador Axel Kicillof, porque era el lanzamiento de un programa que se financia con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y Zabaleta, después de las palabras de la roque que dijo que no era momento para dudar ni nada, dijo que ellos actuaban sin titubeos y que el acuerdo con el Fondo Monetario, como nos lo dijera en algún momento a nosotros sí. en la obra de Urlingham, no iba a implicar ningún tipo de ajuste en las políticas sociales del gobierno del presidente Alberto Fernández. Digo esto y destaco estas palabras de Zabaleta porque muy pocos medios con excepción por ahí de algunos como la política online, se hicieron cargo de las repercusiones y lo que le respondió de alguna manera el Ministro de Desarrollo Social a quienes vendría a ser su par en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí cuando, lo que yo puedo decirte es que en, ahí en el club Plaza Plaza Urquiza, uh -huh. eh, era muy gracioso, no sé si Federico las tiene, esas imágenes, pero vinieron un montón de chicos a sacarse fotos con, con él, como si sí, fuera claro. una estrella de, de rock, sí. le regalaron dibujos, le regalaron uh -huh. de todo un poco, de cosas sí. hechas... Que ya lo, porque ya había venido otra veces y lo tenían conocido aparte bueno, sí. he sabido el apoyo que, que Juan Sabaleta le ha dado a todos los clubes de fútbol infantil eh, en Urlingan que es, es algo que hace que él tenga una relación muy pero muy especial con todas esas este instituciones Mirá, hay, hay un dato que no tiene nada de opinión y que creo que cualquiera, inclusive dentro del propio actual oficialismo del municipio, se puede refrendar, y esto es que Juan Zabaleta tiene una instalación que casi ningún dirigente político de Urlingham, me animaría a decir que ningún dirigente político con arraigo en Urlingham tiene. No en vano vino toda esta campaña de afiches callejeros que el municipio ha realizado para promocionar obras en las que las obras casi no aparecen y en los que se promociona es la figura del actual intendente interino, Damián Celsi. Claro. Me parece que lo que se busca justamente es equilibrar lo que hoy por hoy es una balanza cuyos platos se inclinan en cuanto a conocimiento e inserción de la comunidad hacia el ministro Juan Zabaleta. Me parece que es nítido esto, si no, no haría falta tamaña promoción de la figura del actual intendente interino. A mí lo que me, me pasó ese día, en cuatro ocasiones, es que se me acercó gente a preguntarme... Lo juro por la vida de mis hijos. Me dice: ¿Vos sabés cuándo vuelve? Pero fuera de broma. Uh -huh. Yo le decía: No tengo la menor idea. Sí. Le digo, nosotros venimos, le, digo, le hacemos notas a él porque somos el único medio que anda dando vueltas por Burlingame. Sí. Le digo: Pero no tenemos idea de qué es lo que está pensando. Sabemos que él. Este, eh, quiere tener una presencia fuerte en el distrito, se está acercando, pero del resto, pero era pero mecánico. Un, sí, así como el sí. otro día hablábamos uh -huh. de Acuña, sí. de la cantidad de gente sí, que sí, lo sí, estuvo claro, saludando, sí. acá era la cadena con la misma preguntita, cuándo sí. vuelve? ¿Y, cuándo sí. vuelve? y sí. yo decía, bueno, pregúntale, ¿lo tenés ahí, Leo? Porque y preguntale. Le digo, sí, te a contestar, sí, por supuesto, pero, por supuesto. Yo. Me parece que ahí este, eh, insisto esto, ¿no? Una empatía que genera Zabaleta, que veremos si con el tiempo, si las razones le permiten llegar a eso, si claro. su personalidad se lo permite, es en la búsqueda que está la actual gestión municipal a través de la promoción del Intendente Interino Damián Celsi Hablamos de Damián Celsi que se escribe con S primero y con C después. Claro. Eh, digo esto por algunos comentarios que vimos de la nota que le hicimos al exintendente Luis Acuña. Gente que dice que, bueno, tal dirigente está instalado y es conocido y escribe mal su apellido. En claro. fin, detalles. En este caso, sí, la figura del intendente lo vemos en el centro de la escena, fue para la inauguración del Jardín de Infantes 902 un jardín de infantes que fue inaugurado un poco tardíamente, ¿no? Uno esperaba que esto se arrancara el ciclo lectivo con el jardín en condiciones. Los chicos tuvieron que seguir concurriendo al jardín 920 de mm. la calle Poeta Rizo, lo que provocó muchos problemas para la comunidad sí, sí. porque hay distancia entre uno y otro. Finalmente, Bastante. este jardín ubicado en William Morris, eh, llamado Seferino Namuncura, abrió sus puertas. Siempre es saludable que haya un nuevo ámbito de educación, en este caso para niños en edad preescolar, que además responda a las necesidades de una barriada popular, como es el caso de William Morris. Esta obra se inició en el año 2016, estuvo interrumpida durante la gestión y los idas y vueltas que tuvo María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, finalmente se terminó inaugurando con la palabra del intendente municipal. Damián Celsi, que también protagonizó otro encuentro, en este caso recibiendo al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Esto fue en una actividad en el Estadio Municipal, uh -huh. al que muchos se siguen empecinando en llamar microestadio. Para mí uh -huh. está tan bueno que merece la denominación de Estadio Municipal. Claro, uh -huh. no es la bombonera, no es la cancha de River, pero es un estadio cubierto importantísimo. Bueno, allí tuvo que ver, esta, se desarrolló esta jornada de vacunación predominantemente, cumpliendo con el calendario, Estuvo el Ministro de Salud de la provincia supervisando esta iniciativa con autoridades municipales, entre ellas el Secretario de Salud, Coliqueo, a quien vemos en el centro de la foto, y por supuesto con el Intendente Interino, Damián Celsi. Eh, pasamos a, a otro a otro tema. Exacto, exacto. Y en este caso nos referimos polémica. a una polémica desatada por el funcionamiento y lo que algunos se animaron a llamar censura y persecución sobre el Teatro del Brote. Eh, le contamos a la gente que el Teatro del Brote, a quienes son, no son de Burlingame, o sí, pero no conocen a este lugar está ubicado en la calle Gaboto, uh -huh. en lo que comúnmente llamamos el barrio inglés. Es una cuadra de Santa Hilda. Exactamente, exactamente. a mitad de camino entre Santa Hilda y Cinco Esquinas, podríamos llegar a decir. Eh, es un espacio cultural en donde hay recitales, en donde hay talleres de distintas disciplinas creativas, en donde se puede comer y muy bien. Muy lindas <coughs> instalaciones tiene, porque era un templo... Este, ¿De la iglesia eslovena? De, sí, de la iglesia eslovena, pero con todos los chiches, muy bien cuidado, muy, quedado, bien puesto, muy, bien muy buen cuidado adentro. Ellos también es un ámbito muy eh, Que uno no espera por la terminación Claro, era un templo Muy Exacto. bien cuidado uh -huh. Que ellos lo mantienen así sí. Y este y en el arte Nadie sobra No, no, no sobra nadie y, y recibieron muchas muestras de, de apoyo y de solidaridad Porque eh, bueno Hay una acción en contra del funcionamiento Del Teatro del Brote Algunos hablan de En particular se hablaba de un vecino que supuestamente habría elevado quejas y denuncias ante el municipio y ante la justicia, por lo que él señala son actividades del teatro que eh, atentan contra su vida, contra su normalidad. Eh, la gente del Teatro El Brote cree ver un poco más allá mm. de, de esta simple denuncia, le parece raro que todo esto se ponga en marcha por apenas un vecino, algunos hablan de un grupo de vecinos, pero lo cierto es que es solamente identificable uno de ellos... Tengo amigos que viven cerca y les iba a preguntar realmente cómo estaba la mano, si esto realmente tenía que ver con una movida vecinal de oposición al funcionamiento del teatro o se trataba simplemente de esos vecinos que a veces con pocas pulgas sí. eh, se muestran reacios a determinadas actividades. No lo pude hacer, prometo hacerlo para la semana que viene. Lo cierto es que estuvimos en contacto con gente del Teatro El Brote, que están enfocados hoy por hoy en lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? en la invocación que ellos mismos hacen de la constitución de la provincia de Buenos Aires eh, para poder ejercer el derecho que tiene que ver con enseñar, con aprender, con espacios culturales que no sobran, que nunca van a sobrar uh -huh. en, en un municipio como el de Burlingame, y que están tratando de dilucidar qué hay detrás de, ta, de esta que ellos denominan persecución contra el Teatro del Brote. Por el momento no están dispuestos a realizar declaraciones, entendemos y respetamos su posición, seguramente vamos a seguir de cerca con la situación que involucra no solo a quienes tienen el proyecto en sus manos, sino a quienes trabajan allí y a muchos artistas que tenían un canal de, de muestra de lo suyo, ahí en este espacio cultural relativamente nuevo, aunque claro. con mucha historia detrás, ubicado en la calle Gaboto, en Urlinga. Además, toda expresión, en eh, mi opinión particular, no, toda expresión cultural, eh, cuando empieza a realizarse, ya excede al que la realiza. Uh -huh. Porque toda expresión cultural eh, le pertenece a la comunidad. Sí. Construye cultura comunal y demás. Y entonces, está muy bien que él se preocupe de más, pero más allá de que él pueda o no dar declaraciones, nosotros genuinamente, como medio de comunicación, que somos parte de la industria cultural, uh -huh. es decir, estamos obligados, y si lo sentimos, el hecho de hacerlo propio. Es decir, nada sobra en la, en la cultura, es muy difícil hoy en día, y siempre ha sido difícil... Que, eh, que sitios de cultura que no sean públicos puedan sobrevivir, porque tienen todas las dificultades. Sí, sí. todas las dificultades. Y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Eh, no parece propio de estos tiempos y de un espacio como el que hoy gobierna de modo interino al municipio de Birmingham siempre identificado con, con un espacio generacional, ¿no? No en vano siempre se le dice a los de la cámpora, a los jóvenes, los pibes, más allá de que tipos como Máximo Kirchner o Andrés el Cuervo Larroque, no sean pibes precisamente o cuando te dicen la patria es el otro claro, de ¿quién que, es el otro de la patria? ¿por, ¿Por eso somos todos? Uno, uno, eh, creo que en este sentido Urlingan corre el peligro de volver a tiempos pretéritos respecto a la persecución, me viene a la cabeza los problemas que tenían en algún momento los amigos y amigas de la rotonda cultural para ah. promocionar sus actividades y la persecución que sufrieron en algún momento, porque bueno, no eran del agrado de la entonces gestión del intendente Luis Acuña. Me parece que hay ciertos tropiezos, ciertos errores cometidos en el pasado reciente de Burlingame que no deberían repetirse. Así que bueno, estamos a disposición de la gente del Teatro El Brote para que cuenten el porqué de esta situación en la que abiertamente están denunciando el ejercicio de censura. Y ¿Mm? cuentan con nosotros, como dijo muy bien Ualdo, uh -huh. cuando quieran y si no nosotros vamos a seguir este tratando este tema, indagando sí, claro. y mirándolo. Este, porque, eh, como les dije cuando vos estás generando cultura eh, y lo haces así en forma pública, ya te excede a vos mm, mismo, exacto porque estás colaborando, cosa que nosotros aplaudimos, a la construcción de lo que son las cosas culturales en nuestro queridísimo partido de Hurlingham. Pasamos al siguiente tema. Dale, cómo no podemos ir a la invitación, que en este caso tiene que ver con un espacio de gente a la que, por supuesto, siempre respaldamos y acompañamos desde nuestro humilde espacio aquí en la obra de Hurlingham. Se trata de los integrantes de, los, de las familias, la comunidad que está representada por la comunidad TGD, Trastornos General de Desarrollo, y también sí. el Trastorno del Espectro Autista. Esto tiene que ver con una actividad que va a tener lugar este día sábado, mañana, entre las 15 y las 19, en el predio municipal de la Municipalidad de Urlingam, en la Avenida Pedro Díaz. 17 de 10 que alguien me pasaba en algún momento 17 de 10 qué fecha es el 17 de 10 el 17 de octubre ¿no? Claro. Bueno, no sé, yo no creo mucho en las casualidades y menos en política, pero lo cierto es que va a haber esta actividad que se trata de una jornada de concientización respecto al autismo, va a haber actividades que tienen que ver con el deporte, juegos, sorteos, además este va a haber un show de luces adaptado justamente a una de las problemáticas que siempre no nos vamos a cansar de decirlo, Exacto. más afecta a esta comunidad y que tiene que ver con los ruidos, con las celebraciones con explosivos y otro tipo de pirotecnia. Esto será, reitero, mañana sábado a partir de las 15 y hasta las 19 en el predio municipal de Ullingham. Le mandamos un abrazo a todas las familias que forman parte de este colectivo que tanto labura para los propios y para los demás. Y yo en lo personal la verdad que te agradezco y te felicito Ubaldo Porque vos venís este, siguiéndolos, apoyándolos y mencionándolos en reiteradas ocasiones Y uno sabe que el autismo es algo bastante eh, difícil Que necesita de mucho apoyo uh -huh. El que padece la, la, la patología o el trastorno Y la familia que lo Bien, rodea tal cual. Eh, Sobre todo y muchísimo, muchísima visibilización comprensión, acompañamiento, financiación sí. de todo. De todo por, por eso cuando hablábamos con una de las referentes de este espacio aquí en Urlingham en su oportunidad, yo arrancaba por lo básico, por el desconocimiento que uno tiene sobre el asunto, que seguramente va reuniendo elementos de evidencia en las familias, en quienes se encuentran ante esta problemática, y era cómo se define tanto al espectro TGD como al espectro TEA, ah, no. y la palabra clave es trastorno. Es eso, esto que vos bien remarcabas al momento de presentar este asunto. Uh -huh. eh, así que nada, simplemente acompañarlos y ojalá que la actividad cuente con la participación y con el interés de tantos para saber de qué estamos hablando. Y lo último, uno de los últimos títulos de la mañana, tiene que ver con esto que fue noticia en el orden nacional. Eh, y que mueve, por supuesto, a una tremenda polémica. Lo que estamos viendo son una especie de trípticos, una especie de volantes, de folletos, que con motivo de la edición del Festival de Juventud, conocido como La Minga, el último día sábado tuvo lugar en el predio del Gorky Grana, en la ex mansión Serea, y en Morón, en el límite casi con... Y Tuzaingó, por supuesto, pertenece sí. al municipio de Morón. La Minga es un festival históricamente realizado con presentación de bandas de rock, con stands de distinto tipo. En esta edición estaba prevista la realización de una jornada de, de estas expresiones culturales basadas en Oriente, como el Okatu, Otaku, otaku para hacerlo uh -huh. más, más preciso y perdonen por, la poca, por el poco conocimiento del tema. Pero la minga se volvía a realizar después de los dos años de la pandemia, por claro. supuesto. Eh, y lo que pasó fue que, como vemos ahí en esos folletos, las imágenes de algo que por ahí, también esto es discutible, pudo haber sido una buena idea, terminó siendo, me parece, a mi criterio, y en esto, por supuesto, no hay dos miradas iguales, muy mal implementado. ¿Por qué? Porque, bueno, como vemos... Hay recomendaciones sobre de qué manera consumir, por ejemplo cuando hablan de marihuana, eh, dicen porro, elegí prensado, eh, no prensado mejor flores, eh, te recomiendan un proveedor de calidad al momento de, de esto, pero me parece que la cosa se pone todavía más espesa cuando hablan de drogas más pesadas, como la cocaína no. o las pastillas, en donde te recomiendan consumir de a poco y despacio para ver cómo responde tu cuerpo. Y la verdad es que creo que quien llega al consumo de drogas pesadas, no sé si está en condiciones de determinar hasta qué punto es consumir despacio y hasta qué punto el cuerpo te responde ante esa situación de experimentación sobre la que parece haberse basado este tríptico que reitero, repartían en un stand de la Dirección de Juventudes del municipio de Morón. Y lo charlaba con Marcelo en el día sí. de ayer. Uno está despojado, en este sentido, al menos yo, de todo tipo de cuestiones morales sí, más bien. o de... Cualquier cuestión que esté, si se quiere, que se la quiera vincular con los sectores prohibicionistas o punitivistas en el tema, todo lo contrario. Pero sí me parece que, al contrario, este tipo de iniciativas implementadas de esta manera terminan, como se dice habitualmente, dándole pasto a las fieras y se termina eh, todo pareciendo más a lo que no se quiere generar que a lo que se debería generar respecto a este tipo de temas. Porque. Entre otras cosas, sobre todo cuando hablan, reitero, con el tema de las de las drogas pesadas, eh, primero que estamos hablando de situaciones que hoy por hoy la justicia argentina penaliza, sí, castiga. Es la verdad eso. Nos guste eso o no. Eso es objetivo. Eso es objetivo, y no sé si un nivel del estado podría ponerse por encima de lo que el estado en general norma sobre este tema. Después otra recomendación, eh, yo no sé si muchos de los chicos que consumen cualquier tipo de sustancia pueden darse el lujo de consumir lo que quieren sino lo que pueden o lo que consiguen. Y después está la cuestión en, un, en una parte, aparece, en donde dicen que si tenés algún tipo de problemas con la ley, tenés derecho a un abogado. La verdad que sí, tenés derecho a un abogado. Si lo conseguís, si sí lo conseguís, eh, los abogados de oficiales que te corresponden cuando no tenés recursos están desbordadísimos. Y conseguir un abogado penalista, que es quien puede manejar un asunto vinculado a una causa de drogas, no solo no es simple, porque hay pocos, sino que te sale muy caro, muy, muy caro. Y no es casualidad, esto no lo editamos, está distribuido de esta manera, el tríptico o, el, o el, follato, el folleto. Perdón, inclusive sí. tiene un formato vertical que, como nosotros usamos pantalla de HD, no lo podíamos uh -huh. poner, entonces estamos tomando solamente una parte, pero es tres veces, es eh, estamos mostrando un tercio uh -huh. del largo del, del tríptico. Sí, esto aparecía, por ejemplo, también eh, a, con forma de video. En imágenes que el municipio difundía, no esta imagen puntual, sino a los jóvenes del stand de juventudes distribuyendo justamente este claro. tipo de folletos. Pero lo que me parece, en cuestión de lo gravitante que resultó el tema y la polémica que disparó, es que casi no hay información, solo aparece en un margen inferior eh, teléfono de Sedronar y teléfonos del Centro de Prevención de las Adicciones que me parece que no solo debieron estar más destacados en este tipo de volante, sino que además eh, me parece que en todo caso con stands de esos estamentos del Estado de salud pública, quizás se podrían haber distribuido de otra manera este tipo de folletos que me parece desde un vamos están mal hechos, están mm. mal pensados y mal implementados. Eh, mientras hablaba, Waldo, yo pensaba en la dopamina y en la moralina. Este, nosotros no, no tenemos el problema con la moralina no. eh, Y nos interesa la cuestión de la salud pública Como bien dice Ubaldo Acá hay cuestiones legales en la Argentina eh, Que objetivamente establecen el consumo como un delito eh, En otros países como en Uruguay Todos conocen de que eso es algo que se ha podido saltar Pero previamente eh, la sociedad tomó el debate Luego el debate también incluyó a la política, a la administración y entonces se hicieron los caminos para destrabar sí. las situaciones y empezar a caminar, pero siempre tomados como una cuestión de salud pública. Sí. Como una cuestión de salud pública. Entonces yo decía, el problema que tenemos acá es que por un lado tenemos un montón de moralina, este, y pero por otro lado tenemos por ahí un exceso de querer quedar bien con el que lamentablemente eh, tiene la cuestión de la adicción eh, y que no estamos hablando solamente sobre eso, sino que en la sociedad somos tan hipócritas que vos vas a una guardia y decís, ¿qué droga produce el 80% de los accidentes mortales de tránsito? Y es el alcohol. Es el alcohol claro. Y el alcohol es una droga permitida. Es una droga permitida. Uh -huh. una droga permitida. Sí. Así como hace dos años Coca-Cola en Canadá invirtió mil millones de dólares en la empresa que tiene el cultivo más grande de marihuana de Canadá uh -huh. entonces, este, okay. porque dicen que Coca-Cola quiere agregarle este, marihuana a la Coca-Cola que vos tomás uh -huh. sí. entonces yo siempre digo como el mundo es tan hipócrita el día que Coca-Cola lo, lo, lo redondee, enseguida van a aparecer los proyectos de sí. leyes uh -huh. haciendo. pero bueno, volvamos para acá a mí me parece que Siempre como sugerencia Como comunicador y como sugerencia Me parece que el tema es un tema de salud pública Sí, a, eh, a tal punto Marce Esto que claro. vos decís Que cuando se desató la polémica Cuando los medios nacionales Se hicieron eco de esto Porque por supuesto La primera la primer frase que quedó es Si vas a tomar cocaína Empezá de a poquito y, ¿no? medio... y es poco feliz, hasta la redacción es poco feliz sí. del asunto Porque parece, como vos decías, querer congraciarse Cual tío joven que te lleva a debutar con, eh, con un sector de gente que realmente está en una situación de salud problemática En la mayoría de los casos No hablamos de aquellos que están en la búsqueda o que experimentan E inclusive el problema del tríptico es que pone casi en un mismo plano A drogas menores como la marihuana Que por claro. ejemplo está normado en el Uruguay y drogas que generan tragedias verdaderamente, como es el caso de la cocaína o las pastillas. Pero digo, a tal punto creo que esto fue tan mal implementado que cuando la polémica estalló en los medios nacionales, quien salió a explicar y a deslindar la responsabilidad del municipio, o en todo caso a decir que esto forma parte de una política pública, no fue el director o la directora de Juventudes, que era el stand en donde se distribuía esto. Fue el secretario de Salud, Martín Latorraca, del municipio de Morón, el encargado de salir a dar las explicaciones del caso. Por eso digo que quizá, en lugar del stand de juventudes y chicos distribuyendo un folleto, claro. debió haber estado organizada o una charla o la presencia de el CEDRONAR, del CPA y de la propia Secretaría de Salud del municipio de Morón, porque estamos hablando no solo de una cuestión que tiene derivaciones judiciales, como bien lo marcábamos hoy por hoy, en muchos casos se trata de delitos, sino que además hablamos, y esta es la búsqueda que a nosotros más nos interesa, de una problemática de salud. El municipio dijo que esto fue votado desde el Consejo Deliberante de modo unánime. Ahora, eh, lo que te dicen desde la oposición especialmente es que lo que se votó era la puesta en marcha de acciones y de abordajes integrales de la problemática y el combate contra la adicción. De ninguna manera ellos estaban induciendo a que te den los tips para ver de qué manera podés drogarte o de qué manera podés... Esto sí, por supuesto, que sabemos que es una situación posterior a la que hay que abordar también, de hecho... Me parece que hay hoy en muchos en muchos países en los que se ha brindado herramientas de salud para evitar que los problemas fuesen mayores, hoy por hoy se está reviendo eso. Porque lo que era, por ejemplo, la provisión de jeringas, estamos hablando de drogas todavía más pesadas, como en la Holanda, heroína, ejemplo, en Holanda, y Holanda y en Dinamarca, Suiza, ¿no? en Alemania, mm. eh, hoy por hoy es objeto también de debate y de análisis porque los resultados no fueron buenos, claro. tampoco en esos países. Es más... Por cuestiones familiares, mi hijo está en estos momentos en Europa, Estuvo tuvo la fortuna de estar tanto en Berlín como en Ámsterdam. Es un chico de 20 años y por supuesto que se mueve en ambientes propios de gente de 20 años. Y decía que es fuertísimo en lugares de Berlín como el, el Alexander Alexanderplatz. ver las imágenes de gente dándose con todo y reitero, no tengo una mirada de moralidad ni nada por el estilo en el asunto, y que en Holanda en Amsterdam, en los lugares en los que se favorece o en los que está permitida la, la fuma de, de marihuana de halliz y otro tipo de, de sustancias, eh, ya la gente común es como que dejó de ir porque es un ambiente intolerable claro. feo, no, no, no, no ni siquiera tiene un atisbo cool que me parece que es un poco lo que quisieron hacer con, este, con estas recomendaciones muy entreveradas poco específicas, me parece poco, poco precisas para una situación tan compleja como es el tema de la drogadicción. Eh, muy difícil de abordar eh, el tema porque, primero, para mí netamente es una cuestión de, de salud pública, pero es una cuestión de salud pública donde vos en el medio tenés comercio, tenés un comercio ilegal de todo tipo de, de, de, de estupefacientes en los cuales... Es decir, vos haces campañas para colaborar con esto o del otro, y lo único que, que, que por otro lado tenés que ver si estaría pasando como les pasa en Europa, que lo que le estás haciendo le está floreciendo el negocio uh -huh. a personas sobre las cuales no tienen límite, no hacen trazabilidad, ni te dicen bueno vamos a vender. Se está viendo qué es lo que se hace. Nosotros me parece que el tema debemos tratarlo dentro del área de la salud pública debe tener un abordaje integral médicos, psiquiatras, psicólogos eh, lo, los propios usuarios eh, los farmacéuticos todo el mundo debe hablar, las familias, los, los que sufren porque en, en muchos casos como pasó acá en hurlingham cuando se vendió la, la, la, la cocaína adulterada y fue un desastre entonces uno lo está hablando porque no ha sufrido ninguno de estos tipos de problemas. Yo me acuerdo de una de una señora muy amiga que llegó a tener a su hijo encerrado en su dormitorio con cadena y con candado uh -huh. sí. porque estaba desesperado, igual lamentablemente el chico falleció porque los amigos rompían el vidrio de la ventana de su dormitorio y le tiraban la droga para adentro es, eh, es, es, es una situación muy incómoda. muy fea Entonces, muy muy fea de, ¿no? de las peores tragedias que te pueden tocar porque no solo tenés eh, un estado que te persigue porque estamos hablando claro. de, insisto, a, hoy por hoy el sistema del código penal argentino establece determinadas sanciones para el consumo de drogas, para la posesión de drogas y demás, eh, no pensemos únicamente en el consumo de marihuana que quizá es lo, en lo que más se ha avanzado porque inclusive este Folleto, que distribuyó el municipio de Morón, habla de drogas más pesadas en este sentido, y me parece que ahí se meten en un berenjenal muy, muy espeso, sobre todo si no había gente de la Secretaría de Salud para dar respuestas. Eh, pero estamos hablando de una tragedia que tiene un frente judicial, que tiene un frente familiar, que tiene un frente de salud, por eso cuando se habla de abordajes multiintegrales, estamos hablando de esto. Eh, brillan por su ausencia en esta distribución de materiales todas las tareas preventivas. Eh, alguien, un amigo que, que no tiene nada que ver con la política ni con el periodismo, vecino de Castelar justamente, me comentaba el otro día en una charla privada, porque también esto lo planteaba gente de la oposición en Morón, no se está dando una serie de recomendaciones a un público que supuestamente ya está en el consumo, del que se desconoce todo tipo de datos. Claro. Porque lo que me decía un amigo es sin, insisto, abordajes moralizantes ni nada por el estilo. Hacer un estudio de campo en el municipio, en este caso en Morón, para determinar las franjas etarias y socioeconómicas de los que consumen y a partir de ahí estudiar sus causas, eso es ciencia ficción, ¿no? O solo un boludo como yo se le puede ocurrir, dijo. Y la verdad es que para implementar una política vos tenés que conocer hacia quién está destinada esa política. Y si aquí ya damos por sentado que hay tanta gente que consume... Bueno, ¿cuánta gente consume en Morón? ¿Qué drogas se consumen? ¿Entre qué franja etaria está comprendida la mayor cantidad de gente que consume? ¿La gente que consume tiene acceso a, como dice el municipio de Morón, proveedores confiables o consume lo que puede, lo que consigue, lo que le da su bolsillo? ¿Qué relación hay entre la droga y el delito, por ejemplo, para proveerte de droga? Hay un montón de preguntas que quizá un estudio de campo podría haber despejado no totalmente, pero sí al menos desde, desde un parámetro no uh -huh. tenemos ese parámetro después está la cuestión política, por supuesto hay claro. un pedido de parte de Juntos por el Cambio en Morón para la interpelación al intendente Lucas Gui ah, se trató en el día de ayer eh, para eso necesitaban mayoría especial que no obtuvieron, pero la semana que viene podrían hacerlo a través de la vía de la mayoría simple y eso sí pondría al jefe comunal de Morón, teniendo que presentarse ante el consejo o algún funcionario del área de salud para dar explicaciones. Yo creo que siempre hay que buscarle el lado bueno. El lado positivo de todo esto es que estamos hablando sobre este tema del cual en realidad no se habla, uh -huh. y como bien dijo esta persona que vos conoces, es probable que no tengamos estudios de campo, es probable que no tengamos estudios donde uno más o menos abuelo de pájaro dice, la droga la usan los pibes, los viejos los deportistas, los profesionales los políticos Tiene toda, hay una sociedad que tiene un problema serio con eso, creo que lo más importante es que por las buenas, por errores por lo que sea, sacás el tema al aire y entonces también es la oportunidad, también de la oposición en Morón de este, decir, bueno esto no nos gustó, pero ¿qué tal si empezamos a trabajar sobre este tema? Sí, con hay, distintas propuestas. Hay, hay, hay miradas distintas, ¿no? Porque, desde por supuesto, es la mirada que tiene juntos en este tema y ellos invocan la cantidad, por ejemplo, de bunkers que se derribaron durante la gestión de Vidal y de Ritondo al Frente de Seguridad entre 2015 y 2019. Que me parece que es uno de los costados con los cuales hay que abordar el tema. Sí, por supuesto, si hablamos de narcotráfico, tiene que haber una acción decidida de parte del Estado a combatirlo. Eso no queda ninguna duda. Pero no se agota ahí el tema. No. Y si es lo único que tienen para mostrar ante este panorama, me parece que, por otro lado, quedarían también a mitad de agua entre lo que hizo el municipio de Morón, el frente de todos. Me parece que en todo caso deberían complementarse esas iniciativas y todo lo que falta en el medio para abordar una problemática que a mí me parece que conociendo un poco la línea que tiene el municipio de Morón, ciertos, ciertas ideas que ostentan quienes trazan las políticas que implementa la gestión municipal, cometieron el error de hablar o dirigir este mensaje únicamente a un entorno que les resulta familiar. Eh, es como si nosotros pensáramos en una política pública para Burlingame trazándola a cinco cuadras a la redonda de la Plaza Ravenscroft... ...como si en 3 de febrero se lo pensara en Ciudad Jardín Centro... ...como si en La Matanza se lo pensara en Ramos Mejía... ...o como si en este caso, a mí me da la impresión... ...en Morón lo han pensado para una zona céntrica de Castelar... ...me parece que, insisto, hay mucha gente que tiene la libertad... ...tiene la posibilidad de experimentar o darse el gusto de consumir lo que quiere... ...pero hay enormes franjas de pibes que se meten lo que pueden al cuerpo. Eh, todos en algún momento nos hemos topado con las imágenes lacerantes de chicos aspirando bolsas con pegamento. Esos chicos no eligen no. lo que van a ponerse en el cuerpo. No. Es a lo que pueden acceder es lo que les pega más rápido y lo más económico, lo que tienen como posible. Por eso pensar que todo el mundo puede darse el lujo de decir, bueno, prueba un poquito de coca... No, eso, eso no funciona. Y no funciona así, lamentablemente, el tema de las adicciones. No funciona, como bien lo estoy escuchando, no funcionan las dos temáticas. No funciona la represión, y tampoco funciona el desefer, es decir, dejar hacer, uh -huh, sí. no funciona. ¿Por qué? Porque en el medio lo que estás haciendo cuando reprimís o cuando dejas hacer, es decir, en el medio está la persona que, es decir, eh, como si fuera el otro yo de, de ellos mismos, está pidiendo a gritos ayuda. Y la ayuda la tiene que dar del ámbito de la salud. Uh -huh. Entonces, sí. eh, está bueno que haya una interpelación, está bueno que se saque el tema adelante, pero por favor después lo que uno pediría sería psicólogos especializados, psiquiatras especializados, médicos, gente con experiencia en el área que pueda hablar sobre nuestros vecinos y nuestras vecinas de Morón, de Urlingan, de Tuzengó, de todos lados... Desde el punto de vista de que tienen la necesidad de ser ayudados. Por su, a mí se me cruzan varias, varias ideas que emparentan esto, ¿no? Es como mm. pensar, eh, no sé, una política de seguridad vial en la que se haga hincapié en la utilización del cinturón de seguridad, cosa que está bien pero quienes son también destinatarios de esas campañas de seguridad son tipos que conducen carros con caballos. Claro, o que andan en una moto. O que andan en tomar... una moto, o en bicicleta, que no contempla todo el universo claro. de una política de abordaje integral, como lo marca la ordenanza. Y es un poco también el error que cometió el gobierno nacional, desde mi criterio, en las medidas que tomó durante sí. la pandemia del coronavirus. Porque se hizo foco en la opinión de los infectólogos pero no se tomaron en cuenta, por ahí lo estamos contando con el diario del lunes, otras facetas que también implicaba el encierro, eh, todas las restricciones que hubo, sociólogos, psicólogos, eh, médicos especializados en las relaciones humanas, me parece que en este caso en el municipio de Morón han tomado un solo criterio de una problemática muy abarcativa que sabemos dónde empieza y nunca dónde termina. Y ojalá que esto se pueda corregir. No es que queremos que no haya campañas, muy no, por el contrario. No, Me no, parece que se tiene que tomar tanto en cuenta a la gente que ya consume como a los que trataremos de evitar, no sabemos que con, con qué éxito, que consuman el día de mañana o el de hoy. Y también las familias. También sí, las familias. Cuando vos tenés una adicción, la familia está metida en el medio. Uh -huh. está, está metida en el medio, o sea, hay mucha gente que necesita ayuda, ayuda profesional. Sí. Y entonces, vuelvo a insistir, el tema está buenísimo de que se trate, de que se debata, que primero le busquen el ángulo político, todo lo que quieran, pero que esto tiene que desencadenar y desembocar en que de repente empiecen a hablar y se empiecen a reclamar políticas públicas afines a la ayuda, a la colaboración, uh -huh. a la contención y Totalmente. al conocimiento cabal de este, que es un tema harto difícil, dirían, en Chile. Sí, absolutamente. Por supuesto que hubo un abordaje amarillista en muchos medios. Uh -huh. eh, Mirá que hay amarillismo de ambos lados también en algunos sí, casos, ¿no? me parece que en ese sentido hay que, hay que tener cuidado e ir por eh, por lo más importante, por los lazos, por los vínculos, por las tragedias que en algún caso desencadena en esos contextos el, el tema de las drogas, muy complicado hasta para implementar políticas eh, Bueno, ojalá que sea el disparador de una mejor política, en este caso en el municipio de Morón, que se animó por lo menos a poner el tema sobre la mesa y, como decía Marcelo, a discutirlo y con, con la institucionalidad Que tiene el municipio de Morón Cuando uno habla del municipio Habla de todas las personas que viven en Morón uh -huh. De todos los integrantes sí. Del Honorable Consejo Deliberante De Morón eh, eh, Sospecho de que van a pasar Por todas estas etapas Pero van a terminar eh, abrevando En el decir, bueno, vamos a ayudar a la gente De qué tenemos que hablar, que no hablamos antes Exacto y, por lo menos ir tomándolo por etapas, ¿no? Uh -huh. Porque no es que decir, eh, para que no se frustren, no, no lo van a resolver. no pero y, y Tiene y que empezar a caminar. Y debe primar la buena fe. Me Además. parece que en este sentido no podemos ver tampoco fantasmas ni emparentar a determinadas gestiones que nos pueden gustar no, mucho no. o poco con eh, el auspicio o la inducción a, al narcotráfico. Me parece que tampoco una cosa no debe llevar a la otra. No, somos, somos una sociedad que nos pasa esto a todos y a todas. Entonces, bueno, es decir es a, a raíz de una polémica uh -huh. que está justificada, que hay cosas que se tendrían que haber pensado de otra forma, decir, bueno, vamos a hablar sobre el tema. Exacto. Vamos a hablar sobre el tema. Ualdo ¿algo más? Por ahora nada más. Me parece que dejamos mucha polémica y mucha discusión en una semana que ha tenido también información y que compartimos con todos ustedes en la hora de Burlingame. Bueno, gente, nos seguimos viendo, nos vemos el viernes que viene. Exactamente. este con ustedes, nosotros con Ubaldo Nos vemos si tenemos contacto a No se crean que después no nos... No, no, nada. por supuesto A veces parece que no, pero... Ah, <risas> decime, la pregunta es siempre ¿Seguís firmando autógrafos? Sigo sí, firmando, no puedo parar muy bien, muy bien, muy bien Gente, que tengan un buen fin de semana En familia, cuídense Mirá, más allá de todo Todo es un juego El trabajo es un juego además Lo importante son los afectos Básicamente La familia, cuidar a la familia y, este, y tratar de pasarla bien porque lo único que existe es esto que estás viviendo en este momento. Nos vemos.